Hola buenas, yo soy de las 3 y sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez lo que haré se podría decir, que es como un tipo de reto que acabo de inventar. Y bueno, este reto consiste en que jugaré un nivel aleatorio por dificultad, desde un nivel easy de 2 estrellas, hasta un insane de 8 o 9 estrellas, y en cada nivel tendré 5 intentos para intentar pasármelo, y al final checaremos cuáles dificultades logré pasar y en cuántos intentos. Y bueno, vayamos con el primer nivel que será un easy de dos estrellas, como anteriormente dije sería un nivel aleatorio, así que me iré a una página aleatoria, como la 22. Bueno, probaré este, la verdad no creo que vaya a perder ni una vez en un easy, pero bueno, veamos qué sucede. Que bien, el inicio es gratis, por el momento esto es fácil, cosa que ya sabía que pasaría, pero bueno, veamos que sigue. Ok, una nave fácil, nada del otro mundo, y bueno, pondré este nivel en cámara rápida, ya que no creo que esto me cueste mucho. Bueno, eso fue muy fácil. Dejemos un comentario. Listo. GG, he pasado el primer nivel y si con solo un intento. Y bueno, vayamos con el normal. Igual iré a una página aleatoria. Veamos qué tal está este. Ya que estamos con un nivel normal, ahora debería ser un poco más difícil, pero bueno, no creo que me cueste mucho. Esto se ve un poco fácil. Pero qué fue eso? Cuando entré a la bola estaba invertida, vaya intento desperdiciado, espero que no ocurra de nuevo. Ah, pero que está pasando, vaya nivel bugueado, creo que tendré que... Vaya basura de nivel... LOL, por fin pude pasar de ahí, espero que lo siguiente sea fácil. el momento es sencillo este nivel Bien, una moneda gratis, y bueno, dejemos otra vez un comentario Listo GG, esta vez he logrado pasar el nivel normal con un total de 4 intentos Bueno, ahora pasemos con el nivel hard, y otra vez iré a una página aleatoria Bueno, probaré este, se ve que ha de ser bueno, aparte la canción me recuerda a los inicios de la 2.1. Espero que no sea tan difícil. Y bien, este es uno de esos típicos remakes del nivel de Geometry Dashboard llamado Machina, que se hacían a inicios de la 2.1, generalmente estos remakes eran muy fáciles, y este no debe ser la excepción, así que no creo que me cueste tanto. Y bueno, como acabo de decir, no me costó nada. Y bueno, logré pasar el nivel Hard con solo un intento. Ahora pasemos con el nivel Harder, en este punto del reto se van acabando las posibilidades de que me pase uno, pero bueno, veamos qué sucede. Bueno, jugaré el primero, espero que no se me haga tan difícil. Con la decoración de la 2.0 siento que esto será fácil. Ah, esto es muy rápido, pensé que sería más fácil. Bueno, veamos qué pasa en este intento. Uff, vaya hater click que se tiene que hacer para pasar esa parte. LOL, qué difícil es esa parte, espero no perder otra vez ahí. Vayan poniendo una F, porque hasta yo sé que no me pasaré este nivel. Dejaré un comentario. Listo. Esta vez no logré completar el Harder. Bueno, vayamos con el nivel Insane para ya acabar con el reto de una vez. Jugar este, sé que no me lo voy a pasar pero al menos hay que hacer el intento. Mientras se ve fácil este nivel. Bueno, un 25% no está tan mal para hacer el primer intento. LOL, he perdido en una trampa básica, espero no perder otra vez en una. Ah, ah, ah, ah qué rápido fue eso, no creo poder con esa parte. Ese intento no vale, solo veamos qué pasa en este último intento. Dejaré un último comentario. F, no pude pasar el nivel insane. Y bueno. Los únicos niveles que pude pasar, fueron el easy, el normal, y el hard. Y bueno, eso fue todo el reto, espero que les haya gustado el video, recuerden que en los comentarios pueden decirme qué les pareció, o también pueden dejarme sugerencias para futuros videos, yo soy de Lastred y me despido, hasta la próxima.